Vamos a trabajar con la primera tabla. ¿Cómo la convertiríamos en base de datos? Bueno, vamos a crear una base de datos que se va a llamar Rock Basic Class 1. Ahí está sin el 1 porque inicialmente solo hice una base de datos, pero como luego hice dos. Para diferenciar. Su entorno como yo los tengo ahí. Y habíamos dicho. De que lo tenemos que empezar con. punto .save. Rock. Basic. Class. Y le voy a poner uno. Y le voy a poner la extensión DB. De database. Desde ahora. Cualquier archivo que genere una base de datos o que sea resultado de una base de datos tiene que tener la extensión DB para que sea leído por cualquier base de datos. Entonces ahí ya le he grabado y no es necesario salirse. Ella ya ha grabado, entonces seguimos adelante. Una vez que se establece la relación, siempre se va de izquierda a derecha en la creación. Bueno, no siempre. Sino que rec se recomienda hacer aquello. En jerarquía, Rox es más jerárquico, más alto que la segunda. Y la segunda es más alto que la tercera. El flujo de información va de, de derecha a izquierda. Y la tabla principal es la que nosotros queremos tener como resultado. Y observen que tiene el número... El nombre, la descripción y la clase. Muy parecido a esto. El número, el nombre y la descripción. Y aquí ha habido un pequeño problema. No problema, sino una consideración en el, el diseño de la tabla. Que se ha creado una relación especial como para poder tener esta combinación. ¿Por qué? Porque esta combinación es notablemente extraña, se repite en su primera palabra, que sería la clase, pero se especifica en su segunda, que sería la subclase. Entonces, decimos create table. Vamos a crear esta, tiene dos campos. ¿Qué le vamos a llamar? Rock Subclass. Rock subclass. Y vamos a crear el primer campo ID. ID. Integer. Solo va a admitir enteros. Y esta palabra es importante. Es el primary key. La llave principal. Es decir, para poder acceder a esta tabla, no, no podemos entrar por el campo subclase. Solo podemos entrar por el ID. Por eso se llama la llave. Habíamos dicho de que en algunas tablas no es necesario poner el ID si es que la variable que existe va a tener valores únicos como para que lo vuelva key. En este caso sería un buen candidato porque sería... Detrítica, química, orgánica, de contacto, dinámica, intrusiva, extrusiva. No hay otro tipo de roca, digamos, o por lo menos en nuestro esquema que hemos creado, no hay un nombre eh, que pueda repetirse como estructura. Entonces, podría ser primary key, pero no lo voy a convertir porque vamos a facilitarnos con, facilitarnos con un... Entero como primary key. Primary key y luego creamos el segundo subclass y va a ser una variable de caracteres que solo me va a admitir 9. ¿Por qué? Si yo cuento, de trítica tiene 3, 6, 9. Química tiene 7. Intrusiva tiene 9. Extrusiva, 9. No hay más. O sea, no tengo por qué gastarme bytes para mi pobre celular que anda con tantos apps, si es que lo voy a usar ahí, poniendo más número de caracteres de los que va a tener. Por tanto, yo le pongo bar chart 9. Si yo le quiero poner un número, me va a admitir, pero lo va a convertir como carácter. Pero, por ejemplo, si es eh, número entero, pero si yo le voy a poner un número real, me lo rechaza, porque un número real no es un bar char Entonces, aquí también estamos obligando a que la tabla solo admita cadenas de texto hasta nueve dígitos. Bueno, ahí está la clave, entonces creamos. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Vamos a poner mayúsculas, porque habíamos dicho que todo lo que sea SQL es con mayúsculas. Create table, todo lo que son nuestros nombres, es formato camello, rock, subclass. class, abrimos. Yo lo puedo escribir seguido en una línea. Pero cada campo se recomienda poner en una fila. Eso por orden. Orden visual, orden mental. Especialmente cuando somos principiantes. Ya después, si nos volvemos unos expertos en bases de datos, pueda que podamos hacer en una línea, pero nos puede ayudar este orden a identificar errores más adelante. Entonces, como he aplicado Enter, me aparecen los tres puntitos. Eso quiere decir de que no he terminado mi oración en SQL. Entonces, quiere decir que sigue abierta la conversación en mi SQL. Entonces, le voy a poner ID. Esa va a ser Integer. Hay que escribirlo bien. El Integer va a ser el Primary Key. Coma también es muy importante. Como voy a aumentar un segundo campo, me voy hacia abajo. Sub, class, y este va a ser caracteres de 9. Ahora, aquí nos acostumbramos a poner coma, pero no hay que poner coma porque ya hemos terminado. Si ponemos coma, nos va a dar error. Y cierro. Como he abierto arriba, paréntesis, cierro. Pero si no pongo punto y coma, no he cerrado la conversación. Recién con el punto y coma, cierro conversación y aprieto Enter. No me ha respondido nada ese colide. Eso quiere decir que está bien, no hay errores. Le podemos poner punto tables. Dot tables se llama, dot command. Y se ha creado rock subclass tranquilamente, pero no tiene ningún dato, está vacío. Ahora vamos a llenar los datos. A continuación se llenan las posibles subclases. Insert into SQL, eh, SQL con mayúscula. ¿Dónde vamos a insertar? En la tabla rock subclass, y que vamos a insertar valores, y aquí lo pongo como un vector, en el mismo orden en el que han sido creados, entonces id solo me admite entero, yo tengo que poner puro enteros, y subclass que son caracteres, solo puedo poner caracteres de hasta nueve dígitos. Para que podamos aprender, lo escribimos. Porque yo podría haber hecho copy-paste. Pero ahí jamás voy a aprender o jamás voy a recordar. Into. Y luego. Rock. Sub. Class. Values. Uno. Uno. Intrusive. Abro comillas, intrusive. Cierro comillas simple. Apreto enter y como no me responde, está bien. Entonces, inserto el segundo. Insert into, rock, sub, class, values, 2 extrusiva. Ahí, por ejemplo, no he cerrado la conversación. Y me está diciendo tres puntos. Hey, ¿por qué no terminas? Yo no he, no he entendido nada. Cerramos conversación y, bien, no he tenido ningún problema. Y voy a hacer el pastelito. Solo porque estamos en clase. Y le digo pegar. Pego y aprieto Enter. Y como no hay mensajes, ya está todo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural científico y colectivo de nación.